De la, vida, de la vida humana, de la vida individual, desde la llegada de la conciencia a la tierra hasta la toma de conciencia como adulto responsable, desde la postura de Iaotl, del guerrero, hasta la postura de Tlameme, el cargador. Son todas posturas de pie, eso es la característica de las posturas del rumbo sur, así que vamos a estar trabajando mayoritariamente eso. Vamos a comenzar con nuestro saludo entonces. Poniéndonos de pie, por ahora no es necesario tener tapete ni nada, luego en un ratito vamos a, cuando bajamos hacia la tierra, vamos a, a colocar. Es un poquito de luz porque hoy está lloviendo acá, y bueno, es la única luz que ingresa del sol. A ver si puedo poner un poco más. Puedo abrir un poco más las Hay por ahí cosas, si estoy muy lejos, si no se escucha bien, avísame eh, veo de qué manera podemos hacer que se escuche un poquito mejor. La idea es para que se vea el cuerpo entero. Bueno, vamos a comenzar entonces poniéndonos en postura de pie, activando nuestra conciencia corporal, comenzando ahí bien profundo a estos niveles de preconcepción a través de estar presentes, de estar en el momento de lo que vamos a realizar entonces vamos a rodar los hombros hacia atrás y hacia abajo, dejamos que los brazos caigan, enraizamos el peso del cuerpo hacia la tierra, y vamos a asegurarnos ahora acá de marcar como estos tres puntos debajo de nuestros pies, el debajo de lo, del primer y segundo dedo del pie, vamos a sentir un punto ahí en, ese, en esa zona de los metatarsos, luego debajo del dedito pequeño en esa zona de los metatarsos también otro punto como segundo, y luego un tercer punto debajo de nuestros talones. Como si hacer de triángulos. Desde ahí levantar y separar bien los dedos, crear espacio entre medio de cada dedo. Y lo mismo luego en nuestras manos, crear espacio entre los dedos de cada mano. Vamos a llevar la mirada amplia hacia el frente. Relajamos las rodillas apenitas, una micro flexión de rodillas para que no haya traba en las articulaciones. Y luego suave vamos a cerrar los ojos. Al cerrar los ojos comenzamos a hacer este escaneo primero por nuestro cuerpo físico. Relajando, soltando. Alargando la columna, proyectando el coxis hacia la tierra, con la hacia el cielo. Porque nos plantea el rumbo de hoy, el hecho de ser canales, canalizar nuestra energía, permitir ser este medio entre la tierra y el cosmos, conectar con diferentes tipos de atención, entre lo material y lo sutil, entre lo visible y lo invisible. Nos predisponemos a crear estos espacios en el cuerpo físico para que la energía fluya, estar conscientes en esos espacios luego lentamente desde aquí vamos a colocar nuestro macho humana nuestro gesto manual de poder gesto abierto cruzado brazo izquierdo por delante del brazo derecho mamalina ofrendándonos por completo hacia nuestra práctica sin reservas, sin nada que importar. Y cuando hago este gesto, vamos a cambiar la respiración, preparando otras respiraciones de reciclaje, cambiando, entonces inhalando profundo por nariz y exhalando suave y lento por la boca, utilizando el movimiento entre 160 grados de nuestra caja torácica. Vamos a inhalar profundo por nariz, permitir que las costillas se expandan y luego por la boca. Suelto. Dos veces más, inhalo. Una vez más. Libero los brazos. Vamos ahora sí a preparar para el saludo. Abro los ojos, jalo la energía de la tierra, coloco los puños en mi centro de poder. Vamos a concentrar nuestra energía, ofrendar nuestro corazón. Concentro mi energía, ofrendo mi corazón. Cruzo el puño derecho hacia el hombro izquierdo, inhalo profundo. Exhalando, extiendo el brazo. Ofrendo el corazón, la práctica. Conectamos con el rumbo trabustrampa. Vamos a conectar con esa energía que nos rodea, pero con esa energía que a la vez forma parte de nosotros mismos, identificándonos desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, como parte de un todo. Conecto con lo masculino que reside en mí, con el elemento fuego, y luego traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, manteniendo la columna energía. Inhalo, elevo talones. Exhalo, cuarto de giro hacia la izquierda. Deposito talones. Inhalo, concentro la energía, llevando el puño. Exhalo, ofreciendo el corazón. La práctica. Abrimos algún momento la trampa. Conectamos con esa sabiduría ancestral, juntos, chamanes, profetas. El rumbo blanco, el rumbo del aire. Jalo esa energía hacia mi centro de poder. Y llevo pie derecho por delante de izquierdo. Inhalo, llevo talones. Exhalo, cuarto de giro hacia el izquierdo. Deposito talones. Inhalo, concentro la energía. Exhalo, frente el corazón, la práctica. Asesivo ante la lampa. El rumbo oeste. Conectamos con esa energía femenina que radica en nosotros, con esa energía de calma, del atardecer, del rumbo negro, con el elemento agua. Y traigo esa energía hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante del pie izquierdo, inhalo y talones, exhalando, cuarto de giro hacia la izquierda, deposito talones. Inhalo, cruzo el puño, concentro la energía, exhalo, ofrendo el corazón, la práctica hacia, vosotros, hacia vosotros, el el cubo que rige la energía del día de hoy, el cuerpo amarillo, representado simbólicamente por este cuerpo físico, nuestra fuerza de voluntad, el elemento tierra. Conecto con ese elemento. Esa fuerza de voluntad, la perseverancia y traigo ese unión hacia mi centro de poder. Llevo pie derecho por delante de izquierdo, inhalo y talones y exhalando, damos un cuarto de giro, deposito talones. Extiendo los brazos, alargo los dedos hacia la tierra y luego lo llevo hacia las manitas, hacia arriba, empujando desde la base de las manos conectando, la altecha, la conexión, conecto con esa energía de la Tierra y me voy a tomar unos instantes manteniendo este gesto manual. Voy a cerrar los ojos y vamos a comenzar con el desplazamiento del peso corporal sin movernos. Vamos a cerrar los ojos y llevar el peso del cuerpo hacia adelante sin que haya ningún tipo de flexión en la luna. Luego llevo el peso hacia atrás. Si me es difícil hacerlo con los ojos cerrados, lo hago con los ojos abiertos, con la mirada hacia el horizonte, con visión periférica, hasta donde pueda, notando cómo va cambiando el peso del cuerpo, cómo va cambiando la musculatura que se activa en base a este cambio del peso del cuerpo, pasando desde los metatarsos, puntitas de los dedos de los pies, hacia los talones y la parte... Está más y más hacia atrás de nuestros pies. Cómo se activan los arcos internos y los bordes externos. Entonces, dependiendo de la condición de mi pie, poder percibir qué es lo que está sucediendo. Luego, cuando pase por el centro, voy a detener y voy a llevar el peso hacia la izquierda y hacia la derecha. Procurando que las manos sigan bien activas, las manos están empujando la tierra desde su base y elevándose los deditos hacia los costados. Así tam también se activa y se puede percibir y sentir la pulsación, el ritmo cardíaco en las manos. Por lado y lado, despacito. Y ahora cuando llevo el peso hacia el lado izquierdo, desde ahí voy a continuar y voy a llevarlo luego hacia adelante por el lado derecho y hacia atrás. Dibujando círculos. Haciendo primero en el sentido horario. Mientras las manos, los dedos se mantienen activos. percibiendo movimientos de energía. Centro activo. Y cuando estoy yendo nuevamente hacia la izquierda, detengo y cambio. Voy por detrás hacia la derecha por delante y retorno por la izquierda en el sentido antihorario ahora. Buscando que no haya desplazamiento de cadera ni flexión. Si sí puedo intentarlo con los ojos cerrados, lo hago. Y voy reduciendo los círculos hasta encontrar el centro con los ojos cerrados, si es posible. Cuando llego al centro puedo relajar las manos, percibirme, latirlas. Y luego lento y suave vamos abriendo los ojos. Inhalando, vamos elevando los brazos por los costados del cuerpo, altura de hombros, giro palmas, estiro brazos sobre la cabeza, y ahora mi brazo derecho va por arriba, delante, brazo izquierdo, delante, brazo derecho, por arriba, de la izquierda. Cruzo pierna derecha por delante de la izquierda, inhalo profundo, y al exhalar, me no voy hacia el lateral izquierdo, estirando, todo el lateral derecho. Si no me molesta el cuello, no me duele, no hay Dolor miro por debajo del brazo derecho hacia la derecha. Inhalo, voy hacia el frente, me estiro, estiro los brazos y exhalando me dejo caer hacia el frente, primero proyectando la columna y luego relajando por completo brazos, cabeza. Acá si las manos tocan el piso, no reciben peso, las puedo dejar apoyaditas, pero todo el peso están recibiendo la puntita de los dedos de mis pies la cabeza te cuelga, me aflojo. y ahora pues como desafío, solo si puedo, con el equilibrio, manteniendo la columna colgando, voy a entrelazar los dedos por detrás de la espalda, y voy a estirar, elevando los brazos hacia el cielo y dejando caer la cabeza hacia adelante, hasta donde se pueda, hasta donde me sea posible. Si puedo mantener el equilibrio, inhalo profundo aquí donde estoy y al exhalar me voy un poquito hacia el lateral derecho también, eh, perdón, izquierdo primero. Un poquito, así puedo mantener el equilibrio, como se activa otra vez la fuerza en los pies, como cuando estábamos en el péndulo. Ahora inhalo, paso por el centro, exhalo y me voy hacia la izquierda también, un poquitito. Que se siente las piernas, en la columna, en la cadera? Estoy en plena observación. Inhalo, paso por el centro, exhalo, aflojo los brazos, relajo, flexiono piernas, con la nueva inhalación subo, vértebra, vértebra. Lo último al retornar es la cabeza, después uso piernas, sacudo el cuerpo, sacudimos bastante, cabeza, brazos, manos, pies, piernas. Y vamos de nuevo desde postura óptima, deditos apuntando hacia el frente, inhalo, elevo brazos. Altura de hombro, giro palmas, me estiro. Ahora el antebrazo izquierdo va por arriba del antebrazo derecho. Si es posible, los, bra los brazos van mucho más hacia atrás que nuestras orejas. Cruzo el pie izquierdo por delante de la pierna derecha. Inhalo profundo. Y ahora el exhalar me voy hacia la derecha. Si puedo, miro hacia la izquierda. Estiro todo ese lateral, me alargo por completo. Inhalo, profundo voy retornando hacia el centro, estiro los brazos, creo distancia, espacio aquí entre costillas y cadera. Exhalando, proyecto mi columna hacia adelante, bien larga, si es posible que se vea ahí paralela al piso. Y luego me dejo caer todo el peso para adelante. Me aflojo, relajo. Y ahora si es posible... Primero una vez que mi cabeza se relajó, que mis hombros se relajaron, la columna, le doy ese tiempo al cuerpo, y luego entrelazo los dedos, pero cambiando el cruce, cruzo al revés, las manos, los lugares, inhalo, estiro hacia el cielo, hombros lejos de orejas, quiero pegar el abdomen a las piernas, y quiero proyectar las manos hacia arriba y hacia adelante. Se, se profundiza todo el estiramiento en la cara posterior del cuerpo, es un estiramiento bien profundo, para la mañana viene bien, luego de haber estado en reposo. Ahora voy a inhalar, y al exhalar me voy primero hacia la derecha. Un poquitito, para no perder el balance, el equilibrio. Pero a la vez para permitirme sentir estas fuerzas opositoras en mis piernas. Este movimiento interno en el centro. Inhalo, paso por el centro otra vez. Exhalo, y ahora me voy hacia la izquierda, un poquitito. Sigo empujando con los hombros hacia arriba, lejos de orejas. Inhalo, paso por el centro. Exhalo, aflojo los brazos, relajo. Percibo como el cuerpo se va aflojando, cada vez un poquito puedo llegar más hacia abajo. Flexiono las piernas, inhalando subo vértebra, vértebra. Exhalo, postura de pie, relajo, desluzo, sacudo. Sacudo todo el cuerpo. Eso, y ahora desde acá vamos a empezar con nuestro muelleo, sacudiendo por completo todo, todas las respiraciones y la activación de nuestros cuellos para abrir todos nuestros canales pareceres para permitir esta circulación en la energía a lo largo de todo el cuerpo. Empezamos cada vez más poderosos y de rebote desde la cabeza hacia la tierra. Vamos a aflojar acá también la cabeza, vamos a hacer unos movimientos con la cabeza cerrados. Y ahora vamos con la respiración. Tiene que ser bien intensa, poderosa, estimulando, abriendo las vías respiratorias. Entonces vamos a inhalar en tres tiempos. Y exhalar en tres. Inhalo en tres, exhalo en tres, nariz, boca. cada vez más intenso y que no me quede ni, un solo, ni una sola dirección a la que no haya ido. Que el cuerpo se mueva en todas las direcciones. Acá es interesante, me está pasando en este momento, quizás es bueno percibir qué lado estoy, por qué lado estoy respirando más, y qué narina está más abierta mirá lo puedo sentir que mi narina de derecha está mucho más abierta que la izquierda, mi respiración está más del lado del tonal que del nahual, tengo una respiración más caliente que fría, más preparada para el movimiento, pero puede suceder lo contrario en cualquier momento, en cualquier persona, pero está bueno observar cómo estamos respirando ahora, las señales, de cuál es la energía que está preponderando, ahora vamos a ir bajando esa velocidad de a poquito Y vamos cambiando esa respiración. Vamos a aprovechar ahora con los brazos desde aquí. Mientras sigue ese movimiento, me dejo caer, flojo la columna, el cuerpo. Me puedo mover hacia los laterales, que se afloje todo el cuerpo. Qué rico. Por la mañana. Inhalo, voy subiendo despacito, vértebra, vértebra. Lo último que sube es la cabeza y de nuevo. Me dejo caer otra vez, relajo el cuerpo. Vamos si por última vez, inhalo arriba, estiro, le los brazos, arriba y me dejo caer por última vez. Ahora lo voy subiendo y ahora con las manos vamos jalando la energía de la tierra, subiéndolas por los costados de nuestras piernas y deposito en mi centro de poder. Abro la palma de la mano derecha, puedo flexionar levemente las piernas, y coloco esa palma orientada justo por arriba de nuestro centro perceptual raíz, polot. Entonces vamos a hacer círculos ascendentes y hacia la izquierda, en el sentido contrario a las agujas del reloj, estimulando ese centro perceptual. Primero mirada hacia el frente, alineo toda mi columna ya que por ahí voy subiendo y luego cierro los ojos. Vamos a empezar por este, con este recorrido a través de nuestros cuellos. Símil. Ahora respiro suave y lento, como si ese aliento saliera por la mano derecha, estimulando, recibiendo. Este movimiento también lo podemos hacer cuando estamos en el agua y se puede percibir exactamente lo que está sucediendo con el movimiento del agua, cómo realmente se estimulan esas zonas, esas áreas. A veces no lo podemos percibir desde la energía, es bueno probarlo cuando estamos sumergidos para poder sentir cómo todo se maneja a través de ondas, vibración, frecuencia, magnetismo. Vamos subiendo un poquito más hacia ahí, el pulmón, el vientre bajo, Comenzando ya a tomar en cuenta esta estimulación en nuestros centros que nos brindan la fuerza, esa fuerza interior, esa fuerza que no está relacionada con lo físico, sino con una resiliencia interna. Estar conectados por nuestro centro, con esa fuente de vida, de energía, de energía disponible, desde el centro hacia todos lados. Vamos subiendo. Hacia y el ombligo, bandera. Nuestra mm. forma de conectarnos con todo lo que nos rodea, de absorber el entorno y a la vez de a Él. Vamos mm. subiendo un poquito más hacia el área de Xochitl. En el centro del pecho, representando nuestro corazón, esta flor. Que se abra, que se expanda. Podemos acá conectarnos con esa pulsación, con ese latido, con nuestra música interior. Vamos conectando un poquito a la masa, hacia arriba, hacia el área de la garganta, tornillo. Nuestra toma de decisiones, perdón, nuestra toma de decisiones, nuestro, nuestra voz de mando. Vamos subiendo hacia el entrecejo, hacia Chachibutu, nuestra gema, la intuición, los procesos mentales que todo esté conectado entre corazón, voz, pensamientos, entre decir, hacer, sentir, que haya coherencia entre respirar, entre corazón, cerebro y respiración. Se logra con la teomanía, con la meditación, esa coherencia entre cerebro, corazón y respiración. Subo por sobre la coronilla, hacia el área de Tecpat, el discernimiento, esa conexión con lo invisible. Cuchillo de Pernal. Y empiezo a hacer círculos cada vez más grandes, más altos. Hasta que mi brazo se estira y luego mis piernas se estiran, mi columna está bien larga y llevo la mirada hacia el cielo. Proyecto esa energía hacia arriba y luego jalo hacia mí, cerrando la mano en un puño, la energía que me corresponde y la deposito en mi centro de poder. Firme, fuerte, determinada. Mirada hacia el frente. Flexiono piernas y nuevamente moldeamos la respiración. Brazos por delante, inhalo, suave. Brazo izquierdo por arriba del derecho. Empujo, exhalo, por la boca. Inhalo, flexiono un poco más. Exhalo, empujo. Y ahora vamos a utilizar esta preparación para la primera postura del sur. Entonces, en vez de separar demasiado las piernas, vamos a ir flexionando cada vez más, preparando una sentadilla. Entonces, cuando inhalo, vamos a acercar un poquito, lo que hago es flexionar hacia atrás. Glúteos hacia atrás, columna erguida, voy abriendo, inhalo. Brazo derecho por arriba del izquierdo, exhalo, empujo. Inhalo y un poco más profundo. Pero las rodillas siguen esa línea de los segundos dedos de los pies, procurando que no se vengan ni para adentro ni demasiado hacia afuera, sino que están alineadas con esos dedos. Cada vez más. Al hacerlo lento y consciente puedo percibir cómo el peso cambia, desde los metatarsos hacia el, hacia el área de los talones y al exhalar es cuando empujo y estiro las piernas, y al inhalar es cuando flexiono piernas pero estiro y creo distancia entre costillas bajas y cadera para lo que se le llama el área blanda, que es el área justamente donde hay más musculatura, órganos vitales donde ya no llegan nuestras costillas mm. Y ahora en el siguiente voy a inhalar, elevar los brazos a la altura de los hombros, voy a proyectar la columna larga desde cóncesos hacia la tierra, coronilla hacia el cielo, y voy a crear el cruce de manos otra vez, pero ahora dejando los pulgares juntos, tocándose justo al frente del corazón, y voy a profundizar un poquito más, la columna que siga erguida. Y acá nos vamos a quedar nueve respiraciones, se prepara esa musculatura de las piernas para que a otro del guerrero cierro los ojos uh -huh. y hago nueve respiraciones, nariz, nariz. acá María, en tu propio tiempo entonces para, para que me dé cuenta que finalice según tu propia cuenta solamente estiras las piernas y te pones de pie. pero contar esas nuevas respiraciones, disfrutar de ese ciclo uh -huh. también de la observación en lo que sucede en tus piernas, en tu centro, en tu cuerpo. En la columna, si se crean dolores o molestias, es mejor empezar a estirar las piernas, no hay problema. Eso, y ahí libero brazos. Y ahora vamos a activar un poquito la puntita de los dedos de los pies. Al inhalar, elevo brazos por delante, elevo talones. Y acá, si es posible, nos vamos a quedar cinco respiraciones. Hombros bajitos, centro activo, abrazando desde costillas. coxis hacia la tierra, talones bien arriba y mantengo cinco respiraciones nariz, nariz, lo mismo cuando termines tus cinco respiraciones vas a bajar con los talones a la tierra y los brazos también, para que me pueda dar cuenta. Eso, y ahora sí sacudimos un poco, primero vamos a sacudir bien todo un lado, así me permite hacerlo bien, y luego todo el otro lado. Eso. Y ahora un instante de quietud y silencio para percibir cómo se movilizó esa energía. Establecer el intento en esta primera postura del rumbo sur. Me dispongo a pelear mi última batalla. Simbólicamente esta representación de la energía en la Tierra a través de la guerra de los sexos. La llegada de la conciencia a la Tierra. Esta guerra florida. Vamos despacito abriendo los ojos. Inhalo, jalo la energía de la tierra, coloco en mi centro de poder. Exhalando, flexiono piernas y entro en la postura, en una sentadilla leve. Hacia atrás, mantengo columna erguida, centros activos. Me dispongo a pelear mi última batalla. Inhalo exhalando, entro un poquito más en la postura, me dispongo a pelear mi última batalla. Voy a seguir manteniendo ese centro activo, eso es, los codos hacia atrás. Inhalo, y exhalando, entro lo más profundo que me permita mi cuerpo hoy. Con respeto, con amor a mi propio cuerpo, y acá me quedo, voy a respirar. Me quedo un instante más. Separo ahora los dedos, abro bien las manos como cuando hicimos Traltech hacia los lados, pero ahora hacia adelante y empujo esa energía por mis piernas. Inhalo, exhalo, aflojo. Vamos de nuevo, jalo esa energía de la tierra, exhalo, coloco en mi centro de poder. ahí pongo a pelear mi última batalla, inhalo, exhalo, flexiono piernas. Puedo inclinar levemente la columna hacia adelante, manteniendo la arguida. Inhalo otra vez. Exhalo un poquito más. Siempre nos tenemos que poder ver los dedos. Sé que lo digo siempre, pero es muy importante proteger el cuerpo, activar desde la musculatura, crear piernas fuertes, un centro fuerte, no forzando las articulaciones. Inhalo. Exhalo hacia atrás, lo más profundo, ahí es donde se tiene que sentir bien en nuestros músculos, glúteos, abdomen bajo, oblicuos, me quedo, respiro. Voy bien profundo en ese intento, me dispongo a pelear mi última batalla. Abro las manos, separo los dedos, inhalo y empujo esa energía. Exhalo y afugo. Vamos por última vez, vamos a trabajar entonces con respiraciones, los vamos a hacer con diferentes tiempos. Caro la energía de la tierra, inhalo, exhalo, coloco en mi centro de poder. Ahora vamos a ir juntas, vamos a inhalar en cuatro tiempos y exhalar en cuatro. Entonces, inhalo uno, dos, tres, cuatro, exhalo, empiezo a bajar uno, dos, tres. Cuatro, retengo. Uno, dos, tres. Cuatro, inhalo. Uno, dos, tres. Cuatro, exhalo, bajo un poco más. Uno, dos, tres. Cuatro, retengo en vacío. Uno, dos, tres. Cuatro, inhalo. Uno, dos, tres. 4. Exhalo y bajo lo más profundo que puedo. 1, 2, 3, 4. Retengo en vacío. 1, 2, 3, 4. Abro las manos, empujo, inhalo arriba. 1, 2, 3, 4. Exhalo. 1, 2, 3, 4. Y abro. Cuando hacemos esas secuencias, te estás respirando de manera equitativa, inhalando y exhalando, hacemos cuentas que siguen ciclos, es donde se empieza a crear esta coherencia de la que hablaba entre cerebro-corazón y frecuencia cardíaca, es lo que más nos calma, nos libera y nos baja el estrés. Entonces ahora vamos a pasar a agarrar el tapete para preparar para la siguiente postura, el cuchillo. Sí. Vamos a pasar entonces al comienzo de la, de la, de la colchoneta, del tapete. Y vamos a trabajar nuestro círculo energético. Jalo la energía de la tierra, coloco en el centro de poder, giro los puños hacia el cielo, abro los dedos. Y a medida que vamos abriendo los dedos, como si dejáramos caer arena, guagua en nuestras manos, vamos saqueando toda la columna hasta lo último, la cabeza, luego inhalando vamos cerrando, perpetuando la columna, expiro brazos hacia el cielo, exhalo, el redondito hacia la tierra como una cascada, exhalo esa energía de la tierra, la cabeza está relajada y subo, Haciendo contacto con los dedos y las piernas con los laterales. Exhalo y deposito. Inhalo, abro. Exhalo, cierro. Y Me dejo caer. Abro. Deposito. Y así. Vamos a hacer varios. La idea es si estamos cómodas, cerrar los ojos, escribir con esa energía, fluir con ese círculo. Hidratación dinámica, duplicación flexibilidad, renovación energética. voy a hacer uno más, y ahora cuando mis manos toquen el piso, vamos a ir caminando hacia adelante, apoyamos las manos debajo de nuestros hombros, los deditos bien, bien separados, rodillas debajo de caderas, apoyo deditos de los pies, y ahora desde acá vamos a marcar también los laterales, vamos a levantar el pie izquierdo y lo voy a poner bien en puntita, que mi, la puntita de mis dedos del pie izquierdo apunten bien, bien hacia el techo. Y desde ahí voy a llevar el pie y la cadera izquierda hacia la izquierda. Y voy a llevar mi cabeza y mi hombro hacia el lado izquierdo también. Luego, por el otro lado. Exhalo. Inhalo, marcando estas flexiones laterales de columna. Bueno, extensión de un lado, flexión del otro. Pero es hacia los laterales. A medida que continuamos abrazando este centro, sigo empujando hacia el cielo sin dejarme caer entre los hombros. Eso, y súper activa la puntita de los dedos del pie bien hacia el cielo. Ahora detengo ese movimiento al centro, estiro esa pierna hacia atrás y apoyo los deditos de ese pie en el piso. Y manteniendo esa línea larga en la columna, disocio la columna y e empiezo con el movimiento que hacemos regularmente de dejar caer el esternón y empujar cuando exhalo. Dejo caer el esternón alinear sin flexionar codos y cuando exhalo empujo. Con esa pierna súper estirada, centro activo. Así también vamos creando variantes. ¿Cómo se siente la falta de ese apoyo o no al estar estirado? ¿Percibo si hay una diferencia o no? Y ahora cuando estoy empujando hacia el cielo, detengo y ese pie lo voy a apoyar. Pasando la línea de la pantorrilla y del pie contrario. Estoy eh, como en una diagonal, como hicimos al comienzo, que nos fuimos para el lateral. Ahí. Y ahora voy a mirar por arriba de mi hombro derecho para existir todo ese lateral izquierdo. Perfecto. Ahora inhalando, vuelvo al centro. Y ahora acá, atención, la pierna derecha. La, la rodilla que está apoyada en el piso va a pasar más hacia el centro. Y entonces la rodilla izquierda va, se va a apoyar por detrás de la rodilla derecha. Me quedan las dos piernas cruzadas. Apoyo las dos pantorrillas y me voy yendo hacia atrás para sentarme. Si lo muestro de frente estaría quedando de esta manera. Puede llegar a ser un poquito complicado de ese cruce. Si no llegan a quedarme en la planta de los pies hacia atrás, no pasa nada, puedo apoyarla por delante pero la idea es que me quede rodilla, por sobre rodilla. Acá lo que estoy marcando es un cierre bien eh, acentuado de cadera, que es lo que vamos a necesitar para el y para el pushy. Entonces, me mantengo de esta manera, y nada, lo elevo los brazos hacia el cielo, separo las manos, las palmas apuntan hacia adelante, y bajo los hombros. ¿Qué se siente ahí en la columna? Esa fuerza abdominal que se activa, me mantengo, voy a quedarme cinco respiraciones. Si es demasiado, estirar hacia el cielo. Si me molesta la columna, estiro los brazos hacia adelante. Cualquiera de las dos variantes van a venir bien. Cinco respiraciones, si es posible nariz, nariz, manteniendo la calma, observando qué es lo que sucede en las caderas. Y con la sexta exhalación, me voy a plegando hacia adelante, a que se alargue toda mi columna con este cruce de piernas más uh, flojo hacia adelante, el hombros flojos y relajados, la cabeza que cuelga, también súper rico estos estiramientos por la mañana. Bueno, a mí me gusta mucho estirar por la mañana, <ríe> así que lo siento, todo súper rico. Y ahora voy hacia adelante, en vez de retornar hacia atrás, empujo el peso del cuerpo hacia adelante, me quedarían como las piernas ahora voy a la cámara, me quedan como las piernas ahí cruzadas y lo único que hago es cruzar y volver a cuatro apoyos vamos otra vez donde empezamos entonces ahora vamos a hacer la misma secuencia con la otra pierna pongo puntita de los dedos del pie y derecho bien en puntita súper en puntita a ver si ayudan en algo Ay, me ayuda. entonces cuatro apoyos pongo en puntita del pie del lado derecho ahora y vuelvo al mismo movimiento, lado y lado, pero súper activo, súper activo ese pie, activo el centro, lado y lado. Cuando inhalamos es que vamos pasando por el centro y cuando exhalamos es que comprimimos hacia los laterales. Ahora detengo el movimiento del centro. Estiro esa pierna y apoyo el dedito del pie en el piso. Bien estirada esa pierna. Y empiezo con el movimiento de columna, pero ahora vamos a un poco de mayor movimiento. Vamos a tratar de arquear desde la base, luego por último la cabeza, y al exhalar mover toda la columna también hacia adentro. Entonces, inhalo, si abro. Exhalo, cierro. Hasta, me permite el movimiento con la pierna de atrás súper estirada. Y activa, dedos a las manos bien separados, que haya espacio entre medio de cada dedo. Cuando esté rechazando el piso se sienta esa fuerza activa como si estuviera en una tabla, en una plancha Y ahora exhalando detengo el movimiento, postura neutral en la columna y paso esa pierna Hacia la diagonal por arriba de la línea del otro pie. Acá es importante que nuestro pie no se quede colgando hacia el costado, sino que el talón sube elevándose hacia el cielo. Y ahí miro por arriba de mi hombro, empujo hacia el cielo la columna. Y me quedo. Se va a activar también gran parte del abdomen bajo, mayoritariamente del lado izquierdo. Para que mi lado derecho realmente se pueda estirar. Respiro, me quedo, activo. Y ahora, atención acá, la rodilla izquierda viene un poco más adelante y más hacia el centro. Y la rodilla derecha va por detrás. Y desplazo el peso del cuerpo hacia atrás para poder sentarme y me queda una rodilla sobre la otra rodilla. También simula con un poquito el entrelazado de Ollie Con las piernas, ahí. Y vamos de nuevo a lo mismo. Primero chequeo qué es lo que está sucediendo en mis caderas, columnas, si me siento bien. Inhalo y elevo los dos brazos hacia el cielo. Bajo los hombros, activo el centro. Y acá me quedo cinco respiraciones. Las palmas miran hacia adelante, los dedos súper separados. Si esto me produce mucha rigidez en la columna o molestia, solamente está la línea de los hombros. Siempre vamos a estar cuidando nuestra columna. Por detrás, mi columna tiene que estar, seguir en esa línea erguida de coxis sobre, de coronilla sobre coxis, perdón respiraciones. Y en la sexta exhalación, quinta exhalación, perdón, me dejo caer. Ah, no, Acá aprovecho para poder relajar esa columna que antes estaba activa, ese centro que antes estaba activo, más bien. suelto Inhalando, paso el peso del cuerpo hacia adelante, camino con las manos para adelante y desplazamos la pierna, postura de cuatro apoyos, apoyo deditos de los pies, inhalo y despego las rodillas 3 o cinco centímetros del nivel del piso. Y desde acá abrazamos el centro, cinco respiraciones otra vez. Siendo conscientes de este centro, de esta activación. Roto los hombros externamente, hacia atrás y hacia abajo. Abro el pecho. Espacio entre los homóplatos. Exhalando, llevo los glúteos hacia arriba y hacia atrás. En acecho, miro hacia adelante. Luego y alargo mis piernas, alargo la columna. Si al alargar las piernas no puedo alargar la columna, elijo mejor alargar columna y flexionar piernas. Desde acá ahora vamos caminando hacia atrás. Recojo la energía por las piernas, por los costados y subo en medio círculo energético. Exhalo y deposito en mi centro de poder. Y ahora ya que trabajamos este cierre desde caderas vamos a llevar una pierna rotada internamente, luego la otra, y es siempre desde esta unión entre fémur y cadera, donde, entra, donde entra el hueso en el acetábulo trato de generar esa rotación interna. Flexiono piernas sin que las rodillas se toquen, neutralizo mi pelvis y mi sacro, estiro los brazos hacia los lados del cuerpo, que desde acá cierro las manos, las puntitas de los dedos juntas, como si estuviera tomando, un montoncito de algo, una pizquita de algo, y voy a llevar hacia nuestros hombros. Luego desde ahí voy a empezar a elevar los codos y a meter mi cabeza entre los brazos, pero sin comprimir ni cerrar el pecho. Lo que hago es descender los hombros y redondear levemente la columna, yo se siente lindo en la zona lumbar, la parte bien bajita es y espacio. Y acá me voy a quedar, voy a cerrar los ojos. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos en esta postura de cuello, que es el ketch. Despliego mi potencial y manifiesto mis frutos simbólicamente representando los cambios del desarrollo del embrión. Estoy hacia adentro, encontrando cuál es nuestro potencial para luego desarrollarlo, para permitir el desarrollo de Sanahual. despliego mi potencial y manifiesto mis frutos. Y ahora desde acá vamos a empezar a salir y a crecer, a desplegar, a manifestarnos. Vamos a ir bajando los codos hacia nuestro pecho. Cierro las manos en puño y voy a empezar a abrir elevando mi esternón, enfrentando mi corazón. Y ahora desde acá llevo los quesitos hacia adelante. Y desde ese corazón empiezo a elevar los brazos y elevar los talones, a elevar por completo todo mi cuerpo hacia el cielo. Y es aquí donde habíamos preparado esto de las manos. Lo hago así para que se pueda ver, porque si no me corta la cámara, las palmas mirando hacia adelante, los hombros bajitos, y toda esta zona del centro conectando. Bien arriba, bien arriba. Y ahora si puedo, llevo la mirada hacia el cielo. Y acá voy a mantener cinco respiraciones, si es posible, nariz-nariz con esa mirada hacia el cielo, encontrando este balance, esta conexión absoluta de estar presente para mantenerme en pie. Mirada hacia arriba, talones bien arriba. Y luego voy cerrando las manos en puño, voy descendiendo esa energía otra vez hacia mi centro de poder y voy apoyando los talones sobre la tierra vamos a llevar las manos en cactus y luego vamos a juntar las palmas enfrente de nuestra cabeza en este otro gesto también manual, macho, manas, ambiente de emoción vamos a, re, a llevar los hombros lo más bajitos que podamos para que los codos puedan estar a la altura de los hombros sin contracturar. y ahora desde acá vamos a hacer 13 aperturas manifestando todo ese potencial. Acá también es al ritmo y a la cuenta de cada uno. Entonces, tu propio ritmo, tu propia cuenta, cuenta 13 veces. Inhalando, recogiendo y al exhalar, manifestando, abriendo. Puedes cerrar los ojos y profundo en el intento. Manifiesto mi potencial y desarrollo. <risas> No hay apuro alguno, cuando termines, para solo para que me dé cuenta, vas a quedarte con los brazos cruzados. y potencial y manifiesto me observo me quedo en introspección los instantes conecto todo lo que está sucediendo en este preciso instante, este preciso momento y esta precisa sensación. Suave y lento, abro los ojos, libero los brazos hacia los lados del cuerpo y ya estamos listas para la siguiente postura. Solo el torcido como mucho. Entonces vamos a cruzar pierna derecha por delante del pie izquierdo. Vamos primero a hacer unas tres respiraciones con los brazos, así continuando el cono de nuestra respiración. Inhalo, elevo. Altura los giro palmas. Jalo la energía del pomo y la bajo en puños unidos y enfrentados hacia el centro del pecho. Exhalo. Continúo descendiendo, descendiendo, descendiendo. Y luego otra vez inhalo. Cierro las manos en puño y exhalo. Nuevamente, inhalo. Y ahora sí, exhalando, las voy a depositar al centro de mi pecho en el área del Xochitl. Mirada hacia el frente, tomo una inhalación profunda, establezco el intento, comprimo mi cuerpo y libero mi espíritu. Y al exhalar voy a torsionar la parte alta del torso hacia el lado derecho, dejando que las dos caderas sigan mirando hacia el lado izquierdo. Eso, ojo ahí con las caderas, que las caderas sigan para adelante. Las dos caderas. Como si tuvieras una lucecita en cada hueso de la cadera y quisieras que apuntes como dos piernas hacia adelante. Ahora vamos a ir solo con la cabeza, pero solo si es posible, si no me molesta y no me duele el cuello, inhalo aquí. Y al exhalar, llevo la cabeza por arriba del hombro derecho, potenciando un poquitito más esa torsión. Comprimo mi cuerpo y elevo mi espíritu. Simbólicamente representando ahora ya el, el crecimiento, el desarrollo, pasando de la niñez a la adolescencia, Simbolizando también el cambio de atención. De poder llevar esta atención a la atención onítica representando el movimiento, el elemento del cuerpo central, la coltampa. Inhalo, voy pasando por el centro con todo, con la cabeza primero y luego con el torso. Exhalo y vamos girando entonces ahora hacia el lado contrario. Solamente la parte alta del cuerpo, los codos siguen en la línea de los hombros. Y ahora la cabeza, si es posible, va por arriba del Hombro izquierdo. Comprimo mi cuerpo, primero. Inhalando, vamos a ir pasando por el centro. Y al exhalar voy a aflojar los brazos. Acá sí vamos a hacer como esa especie de, de danza, elevando los talones, elevando los brazos. Vamos a dar medio giro hasta quedar de espalda, sería en este caso. Tomar esa energía en, los, en nuestros puños y descender talones hacia la tierra. Cuando ya están los talones y los brazos, cruzo la pierna izquierda por delante. En este caso, al dar medio giro, deberías de quedar de espalda. Porque si estábamos así y doy el medio giro, quedo exactamente de espalda. Bajo las manos, al, eso, las manos al centro del pecho y ahora cruzás la izquierda por delante de la derecha. Eso es. Y ahora inhalas profundo. Y al exhalar torsionás primero hacia tu izquierda, hacia la pierna que tenés por delante. Eso, perfecto. Bien larga esa columna, bien larga esa espalda. Comprimo mi cuerpo, libero mi espíritu. Mi cuerpo, libero mi espíritu. Y ahora, como desafío, en vez de llevar la cabeza, solo si podés, si te sentís con ganas, con energía de hacer eso, vas a cerrar los ojos para poder percibir este espiral, este movimiento, in, al centro. Y ver si puedes mantener la postura con los ojos cerrados en introspección sin caer, es solamente un desafío, si es posible, si es posible, como siempre, no hay bueno ni malo, solo diferentes tipos de energía. <ríe> es un desafío, pero súper que lo estás intentando, súper, súper. Encontrar esa estabilidad cuando uno cierra los ojos, todo cambia. Los ojos son casi el 80% de la entrada de información y siempre es más fuerte que otro tipo de entradas. Por eso es importante cuando los cerramos tomar conciencia de estos otros sentidos que se despiertan. De cada vez darle menos importancia a lo visual. Muy bien, Marisú, pero ahora despacito vas a ir abriendo los ojos y vamos a ir pasando por el centro... Y al exhalar vamos a torsionar hacia el otro lado, chequeando esto primero de las caderas, las dos fuerzas opositoras. Estate firme primero en la postura, estable, determinada. Establece tu intento, también firme, y cuando ya lo tengas ahí, ahí recién intentás cerrar los ojos en vez de mover el cuello. Y cada pequeño detalle acá podemos darnos cuenta de lo diferente que es, cómo interactúa todos nuestros sistemas cada desafío el cuerpo reacciona de manera diferente y nosotros al estar neutrales podemos ser testigos de esas reacciones y transformarlas en acciones al tomar ese espacio entre el estímulo y la reacción cuando tomo conciencia puedo actuar abrir los ojos suave, lento, y vamos pasando por el centro, inhalando, al exhalar liberas los brazos, y ahora nuevamente suave, bello, como una danza, inhalando, vamos elevando los brazos y elevando los talones, y para volver otra vez medio giro, entonces vas a quedar otra vez mirando hacia el frente eso. Algo pasa, ¿sabes qué me parece? Girás para el lado contrario. Sí, es eso lo que te sucede. Porque mira, si en este caso si tenés el pie derecho, bueno en este caso para izquierdo, si estás de izquierdo, delante del derecho y das medio giro. Si querés ir para el lado contrario no vas a hacer todo el giro, pero si girás para el lado contrario es exacto medio giro. Ahí sería... <risa> Ahí cuando das eh, el... Solo un pedacito Es como el saludo que das un cuarto Como que si dividimos nuestros Rumbos en cuatro Acá sería, bueno, si tengo mi, to mi torta ahí Sería como un cuarto Y si llego hasta el otro lado sería justo medio Entonces cuando hacemos el saludo que ponemos acá Como no cruzamos el pie Del todo, solamente lo pongo adelante Me permite elevar y dar un cuarto de giro Pero acá como el pie está cruzado del todo Elevo talones y me permite dar medio giro exactamente que Ahí va. no pero está genial aprovecha hoy así que estamos solas, lo podemos lo podemos ver bien y que ya quede claro para fluir después las ideas de las transiciones es ocupar el menor eh, gasto energético con mayor rango de movimiento nos ayuda a ahorrar energía que es lo que queremos siempre en la práctica de quino. así que bueno suelto relajo y vamos a pasar de nuevo al piso para realizar la última postura, dentro de un bosur, el plamen, el descargador. Entonces, eh, colocamos al principio del tapete para, a través del círculo energético, bajar, vamos a hacer tres. <coughs> Jalo la energía de la tierra, coloco en mi centro de poder, flexiono rodillas, abro, llevando las manos, los puños, perdón, hacia el cielo, y desde ahí empieza el movimiento. Hacia tu propio ritmo tres completos, donde puedas sentir que de nuevo si hay tensiones se liberan, si hay algo que esté demasiado flojo y pues tiene que tener mayor conciencia también en lo activo. Este masaje a toda nuestra columna. Siempre esa conciencia en nuestros dedos, en nuestras manos. Recién cuando hagas tu tercero es que vas a caminar con las manos por el piso hacia adelante. Perfecto, una vez que ya estamos en cuadrupedia, entonces vamos a empezar a preparar las transiciones. Apoyo deditos de los pies, inhalo rodillas arriba y voy a contar tres tiempos lentos. Uno, dos. Tres. Llevo los glúteos hacia arriba y hacia atrás. Primero piernas en flexión y mirada hacia adelante, acechando. Luego inhalo profundo y estiro las piernas centro en trasmásato. Venado, me estiro, me alargo. Y ahora exhalando, otra vez su tiro miro hacia adelante. Esta mirada hacia adelante me ayuda a mantener el equilibrio si quiero dar el saltito hacia donde quiero llegar. Puedes elegir entre dar un salto o dar un paso recordad que si damos el salto, la idea es caer sin hacer sonido, que haya suspensión en las articulaciones, nunca impacto. No trabajamos con el impacto. Entonces, flexiono, inhalo, reteniendo el aire, saltito, y caigo súper silencioso arriba, levanto, entrando en cargador. Acá en este caso los codos se van a la línea de los hombros, pero hacia los lados, las manos eh, en extensión de muñeca hacia adentro, y flexión profunda de cadera. Las rodillas apuntando hacia los segundos dedos de los pies. Centro activo. Columna erguida. Lo ve hacia atrás. Las rodillas no dejen que se vengan para adelante. Mantengo. Alineo mi conciencia con el intento universal. Alineo mi conciencia con el intento universal. Si podés, flexionar un poquito más. Solo si puedes Flexiona las piernas un poquito más. Si es demasiado, está bien ahí. Y ahora vamos a hacer este estiramiento. Igual que como hicimos en el tullido Igual que como preparamos. Inhalo y Estiro, alargo todo mi torso, arriba los talones, hombros bajitos. Eso, exhalo, flexiono. Inhalo y estiro. Bien profundo, exhalo. Una vez más, inhalo y estiro. Exhalo. Esas tres veces. Manos hacia la tierra, Puedes elegir también saltito o ir hacia atrás, si eres de saltito recordar con suspensión, rodillas en el aire y luego recién apoyo rodillas, así nunca caemos así como golpeando fuerte las rodillas al piso. Vamos de nuevo, inhalo arriba rodillas, uno, dos, tres, exhalo, glúteos hacia arriba y hacia atrás, acecho, uno, dos, 3, inhalo, alargo la columna, meto la cabeza, 1, 2, 3, exhalo, miro hacia adelante, flexiono piernas, acecho, Uno, 2, tres. preparo para saltito o paso y paso, esta vez lo no mostro si con paso y paso, puedo dar un paso primero, luego otro paso, inhalo y arriba, exhalo, cargador, la meme, Ahora vamos a hacer cinco estiramientos. Inhalo. Arriba los talones también. Que se despeguen los talones del piso. Hombros bajitos. Exhalo. Tres. Cuatro. Cinco. Alineo mi conciencia con el intento universal. Manos hacia la tierra, muestro la vuelta también despacito. Una pierna y luego la otra, rodillas en el aire, abajo. Eso, alineo, muñecas debajo de hombros, rodillas debajo de caderas. Vamos de nuevo. Inhalo, arriba rodillas, con una activa estable. Uno, dos, tres. Exhalo, ocelo, acecho. Uno, dos, tres. Inhalo, más hasta, a largo columna, meto cabeza, uno, cierro costillas, dos, tres. Inhalo, miro hacia adelante, uno, flexiono piernas, dos. En exhalo, perdón, tres. Y ahora retengo, saltito, inhalo arriba. Exhalo también. Eso, ahora vamos a hacer trece. Inhalo. Arriba, exhalo, bien estirado ese cuerpo. Cinco, arriba esos talones. Bien profundo cuando flexionamos, cada vez más profundo. Se activa esa fuerza de voluntad, ese centro, ese guerrero, esa guerrera. Diez. Y me quedo, me quedo, alineo mi conciencia con el intento universal, alinea tus codos con tus hombros, tus muñecas con tus codos, y acá me voy a quedar entrando bien profundo en la postura, cinco respiraciones más, cierro los ojos, nariz, nariz, vamos con este intento. Y simbólicamente representa a este adulto responsable, el más igual y el merecedor el cargos todo ese camino que tienen por delante, por delante el merecedor, más iguales eran todos, para que van con ese camino de sabiduría, por experiencia propia, transformándose en dotecas, hombres y mujeres de experiencia propia, de conocimiento. Nos hacemos responsables de nuestro andar, de nuestro camino, de nuestras decisiones, de nuestra práctica. Y exhalo, apoyo manos en la tierra, saltito hacia atrás, súper rodillas en el piso, apoyo en peines en el piso y descanso hacia atrás, glúteos hacia talones, alargo toda mi columna, ofrendo chanchibutulas en la tierra, las quemas en la tierra, ofrendo soches las flores en la tierra, me dejo caer Y vamos a girar la palma de la mano izquierda hacia arriba, palma de la mano derecha hacia abajo en estos textos de balance, de equilibrio, de recibir, de tomar solo lo que es justo con mi lado izquierdo y con mi palma derecha que está hacia abajo, entregar lo necesario, cuidando mi energía, creando este balance en nuestros centros, al seres equilibrados, mm. kinames. Entendiendo ese balance entre todo, entre estas polaridades, todo nos compone y siempre por el camino del centro. Relajo. Me aflojo. Le damos tiempo a la columna, que descanse, al vientre bajo, que sea un masaje con la respiración. Y ahora suavecito, inhalando, vamos a ir subiendo vértebra a vértebra, lo último que sube va a ser la cabeza. Estamos sentadas sobre nuestras rodillas y lo que vamos a hacer ahora es juntar las rodillas, levantar levemente los glúteos para ingresarlos por dentro de nuestros talones, así el arco lumbar va desapareciendo. Y vamos a empezar a llevar el peso del cuerpo hacia atrás para estirar bien la musculatura de nuestras piernas, también de nuestras caderas. Entonces, con el pecho bien abierto, de paso acá estamos haciendo lo contrario, afriendo el corazón y chanchigo y tan hacia el cielo. Entonces, si estoy bien acá... Y puedo sentir que puedo bajar los codos hacia la tierra, bajo los codos hacia la tierra y ofrendo el corazón, la gema preciosa. Si puedo hacer un arco dorsal donde mis homócratas por detrás están juntos, firmes, inestables, puedo soltar la cabeza. Si no siento esa estabilidad dorsal no es conveniente soltar la cabeza, porque la idea no es comprimir las cervicales, al contrario, que tengan un apoyo dorsal para que el arco cervical también sea natural. Y acá me voy a quedar también, descansando unos instantes, estirando las piernas, volviendo a la calma. Ahora para subir es muy importante lo que va a pasar con la cabeza. No tiene que subir la cabeza. Primero el pecho, primero el corazón y lo último, último en la cabeza. Voy a ayudarme con mis manos y mis antebrazos. Entonces, con manos, con antebrazos, voy volviendo suave, suave, suave lo último que se reincorpora en la cabeza. Voy a colocar las manos por sobre mis rodillas y voy a hacer los movimientos ahora con la cabeza hacia un lado, hacia el otro, asegurándome de que no creé ninguna tensión, de que no dejo ningún tipo de dolor. Todo lo contrario. Que sea pura relajación, soltura. Poder percibir el cuerpo mucho más blandito, disponible para el movimiento de cuando comenzamos la práctica. Eso, perfecto. Círculos con la cabeza, una vez desde de los lados, luego círculos. Lado y lado. Y ahora si despacito, vas a ir deteniendo el movimiento. Cuando llegues hacia el centro, vamos a reincorporar la cabeza. Y ahora con un costadito, apoyo glúteos para liberar las piernas por delante. Apoyo brazos por detrás y ahora sacudimos. Sacudimos bien esas piernas hacia los lados también. Sacudo, estimulo la irrigación sanguínea a lo largo de todas las piernas. Eso. y luego vamos a juntar nuestros talones, no es necesario que se toquen la puntita de los dedos, no hay problema, junto talones, dejo que las rodillas se abran, se separen, y desde aquí nos vamos a ir recostando boca arriba, haciendo ese cierre energético en nuestros talones, dejando que las rodillas cuelguen, las piernas también, y en el caso de que necesites podés colocar almohadones debajo de los glúteos, de, de los muslos, de las rodillas, si esta postura llega a incomodar. Palma de las manos orientadas hacia el cielo, eh, brazos completamente relajados a la tierra, nos quedamos completamente recostadas hacia el piso, vamos a realizar la técnica nahuálica del rumbo sur, el recorrido corporal, tonal toca, la propia sección, cómo está ubicado nuestro cuerpo en el espacio. Entonces, te voy guiando a través del recorrido del cuerpo físico, de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha. Primero vamos a realizar los últimos movimientos para asegurar que nuestra mente engañosa no nos quiera hacer mover. Entonces, primero mover los ojos, la boca, los labios, la mandíbula. Puedes abrir y cerrar, abrir y cerrar, expandir. Podemos mover también los deditos de las manos, los deditos de los pies. Y cuando luego aseguramos que todo eso está suelto, libre, colgando, relajado hacia la tierra. Ahí vamos a empezar por nuestro recorrido. Vamos a sentir el peso de la cabeza, relajado, cayendo hacia la tierra, flojito. Vamos a ir percibiendo el peso del ojo izquierdo, caer suave hacia la tierra, hacia atrás. El párpado sobre ese ojo, el ojo relajado, sin tensión en el espejo, sin tensión en las sienes. Se va relajando la garganta, la lengua, las cordas vocales. Y como dijimos al comienzo de la práctica, con esta sensación tan profunda y tan sutil, ya que nuestras vías respiratorias se abran, se expandan, se redondeen, permitir que el aire ingrese, permitir que el aire salga, nada forzado relajo el hombro izquierdo, la víspera izquierda, costillas del lado izquierdo. Recorro el brazo izquierdo desde el hombro hasta la fruta de los dedos en la mano. Sin querer controlar nada, todo mi sistema volverá y lo entrego hacia la tierra que queden solo las funciones involuntarias Voy recorriendo desde la cadena izquierda, todo ese lado pasando por ahí. De la pierna, rodilla, pantomilla, tobillo, pie izquierda. Percibo el centro de la planta del pie hacia la punta de los dedos. Cuelga como cae. Nada que sostener. Ningún paso que da en el momento. Además de permitir esta vuelta a la calma, reconocerme en todos los estados. Es lo que sucede aquí y ahora. Está recorrido de nuestro cuerpo físico. La calma. Vuelvo hacia la cabeza, Vaya hacia atrás, la porosidad del cuerpo cabelludo, la respiración del cuerpo a través del cuero, la distancia el espacio interno entre es una oreja y la otra oreja, la oreja izquierda y la oreja derecha. La distancia y el espacio interno entre la nariz y la parte posterior de la cabeza. Y el ojo derecho, que se afloja, cae hacia atrás. la garganta, la lengua, los labios, la clavícula del lado derecho, el pecho, las pastillas, el abdomen del lado derecho. Derecho hasta la punta de los dedos de la mano derecha, recuerdo ser afro suelto desde la cadera del lado derecho. Recorriendo, pasando por ingles, glúteo, múltiplo, fue pasando por esa pierna hasta la punta de los dedos. Desde el centro de la planta del pie. hasta la punta de los dedos. Voy a quedar menos instantes al silencio para que ahora puedas disfrutar tu propio recorrido. Observando todo lo que está sucediendo en presencia y sin jugar, sin analizar con una mente neutra. If I'm in the world, if I'm in the world, if I'm in the world, if I'm in the world. muy lento, muy suave, vamos a ir tomando una inhalación más profunda, con la cual vamos a comenzar a volver hacia la superficie, despertando de a poco nuevamente nuestros sentidos hacia el exterior, percibiendo tu entorno, percibiendo el entorno donde estás, aquí y ahora, A poquito realizando pequeños movimientos, sea con los pies, las manos, las piernas. También puedes estirarte, desperezarte. Realizar los movimientos que el cuerpo te pida ahora. a tu propio ritmo, cuando lo sientas, vas a ir girando por el lado derecho y vas a adoptar una postura fetal, como si fueras una semillita, un capullo y te vas a volver a observar cómo estás, cómo te sentís en todos tus diferentes vehículos, en todos tus cuerpos, para percibir si puedes tratar los efectos de la práctica sobre alguno de ellos. Y también despertarnos con otra conciencia, un poquito más presentes. Luego lente suave, te vas a ir reincorporando, vértebra, a vértebra. Esta técnica del recorrido corporal la podemos realizar hoy antes de irnos a dormir, también nos va a ayudar a calmar, a relajar que irnos a dormir más presentes. Cuando te reincorpores, que sea por ese costadito y que la cabeza sea lo último, último en subir. Eso es, bienvenida. Con eso finalizamos la práctica del día de hoy. Sokamati. Gracias por estar presente. Vamos a en breve a hacer un evento con Mon, la, la otra profesora de, de Kinam, también el 4 de, de septiembre. Así que lo voy a estar compartiendo cuando envíe el mail eh, de las clases grabadas. Les voy a mandar ahí toda la información. Vamos a estar haciendo un evento de, de Kinam y Temascalito ahí por por la Ciudad de México el 4 de septiembre. Así ah, okay. quedan invitados. Sí, gracias, gracias por tu tiempo. Gracias a vos. Yo, que tengas... por...